cuanto a lo que es calificar hablamos del arraigo de propiedad ya mencionamos esa parte pero también existe lo que es el arraigo familiar el arraigo familiar es si yo te otorgo la visa que tú tienes que tú dejas aquí en tu país Bueno, arraigo de familia son los hijos y una pareja que se tenga si van los dos bueno pues se supone que el arraigo son los niños que se quedan, bueno, yo no voy a dejar a mis hijos por ir a, a coger lucha para otro país Así o cualquiera de, la, de las inquietudes que puedan surgir. Esa es una correlación a la familia.